Jeff, yeah, Jeff, yeah. ida de octavo de champion Y yeah, el partido terminó. Uno te convirtió en mete. malo, empato. Y lo echaron a Vidal. Quiso más el Napoli. Por suerte estaba bastante que presente allí. Leo no pudo marcar. Muchas veces intento marcar Leo Messi, y en el segundo tiempo entran en su Fati Fati Fati No sé por qué Barça toda la falló. Napoli las tuvo y no ha marcado. Dafina tapó goles y el partido empataba. Y de que este tampoco todas las bolas que tiraban. Mertensi el primero. Y al ángulo entrado entrado. Eh, Dijo que lo han empatado. Pase al medio y lo han marcado. Y con ese gol quedan empatados. Uno no quedó en el San Paolo. La vuelta se en el que no. No han marcado. Opina el Todo Balón a Messi no marcó uno Solo dos goles regalaron y sirvió todos los pagados Pero la vuelta se detuvo esta vez Y en agosto se vuelve a jugar Veremos quién ganará esta vez Y uno pasa al cuarto de final La vuelta se detuvo esta vez y el agoto se vuelve a jugar Veremos quién ganará esta vez Que uno pasa el cuarto de final De octavos de Champions El partido terminó Uno se convirtió en Iris malo el pato. Y lo echaron a viral. Quiso más del Napoli, por suerte estaba tete y pique presente allí.